calle vamos a cobrar ahí señores retornamos lo que es este programazo los osobrosos decían que era una semana que iba a no durar no no están serenitos ellos ni hablan ¿Eh? después que está Camila aquí pero eso es bendición ya podemos calmar esa parte porque es una, una gallera ya que yo no pude hacerlo ya entonces están tranquilos gasolita que ya está para reírse escondido <risa> No no no, no, no, no, señores, el rebuque hay los nominados a los premios soberanos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay eso es picante. ¿Eh? La Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte, dio a conocer los nominados en la edición 2021 de Premios Soberanos, donde se premiará lo mejor del arte y la cultura dominicana. Y por primera vez el Kilili, no, mentira, <risa> <risa> por primera vez... Todas las categorías están abiertas a votación popular. La ceremonia tendrá lugar el mes de junio en el Teatro Nacional, aunque no sea especificado el día exacto, tras suspendido en el año 2020 producto de la pandemia del COVID-19. Con esta nueva edición se pretende reactivar el entretenimiento del país. Yo lo veo eso bien, que ya los premios, siempre y cuando tengan... Siempre tengan eh, el distanciamiento <risa> y los protocolos. Vamos a ver ahí de los nominados de los premios soberanos. Ahí la primera parte. Revelación, Revelación del año. Del año. <risa> lo más importante de eh <risa> el, de los <risa> de comunicación, ¿verdad? La televisión y, y la música. Y el YouTube que está que ah, que, y que está y incluido. Que está activo. Mira. Entonces a ver que, cuáles son los nominados. Vamos a ver aquí. Programa diario de entretenimiento. ¡Ay, eso es un tenemos que estar ahí, eso que es? es compadreo que hay. El show del, medio, del mediodía. Esta noche, María Cela, de extremo a extremo y superpoder. ¿Quién ve eso y que superpoder? Yo no, no es sé, esos son los eso. muñequitos, ¿verdad? Uh -uh. Eso está en programa conoce, diario de entretenimiento. ¿Están de acuerdo ustedes? El show de mediodía. Sí. Esta noche María Cela. Sí. De claro. extremo a extremo y superpoder. No, programa, están marcando tres. Para mí, claro. para mí, el show de mediodía claro. que claro. para, claro. para mí, el de extremo a extremo. Siempre hace un toque de queda. Ahora está cayendo un poco. Ahora está cayendo. ¡Wow! <risa> ¡Wow! No, de tres etremo Picadito, ponle la musiquita. De tremo, estremo, Antes sí, si No, no, no. no. no Se si ha vuelto está una monotonía. Y un apoyo, Exactamente. Un apoyo ya urbano, la misma No, pero de Tremor-Etremo un, tremo, un apoyo urbano también. Y hecho, de mediodía día no. apoya urbano no. también. No, de hecho, de medio día lo cae y lo cae tro de loco. No, no, lo es. Un tro de gente, una abuelo, una vaina. No, no, no, lo conté. Claro, claro claro más sin embargo más sin embargo desde noviembre extremo extremo ha bajado más dos claro claro, claro. Oye, a ti te gusta a ti te gusta vea pero no, el extremo a extremo es, es un apoyo urbano veo es que, lo que pasa que ahí le gusta cuando Mega tú sabes va a llegar <risa> no no yo lo que pasa <risa> va, mucho el, va mucho el título urbano entonces tú sabes que los urbanos están metidos en la juventud sí. Claro, pero, sí. que, juventud. Eh, pero aquí se está hablando de los ratings. Están las mujeres también. Sí, oh, pero a mujeres, que ah, las mujeres también. No, pero ha caído, pero están reclutando, tipo Jessica. Ahora que ha caído demasiado ese programa. Porque mira, ¿por qué tú crees que entró Jessica? Es porque están buscando la manera de que se vea. ¿Sí? Jessica claro. una, una muchacha que está. Tonkin de gama, entonces. Pero para mí, para esto? mí, de la, la vaina. Comediante. Ay. De la, Aquí hay que jugársela, porque hay mucha bueno, gente buena bueno. aquí. Juan Carlos Pichardo Junior, muy, muy duro. Raymond Pozo, Miguel Céspedes, Manolo Zuna, Daniel Luciano. No, no, como con Manolo Zuna. ¿Y qué hace Manolo Zuna? ¿Y qué tú crees Manolo Zuna? No, hay, pero Manolo usted, Zuna es un anciano y todavía hace reír la gente. Claro. Pero él, él está actuando en comedia. Él está actuando en comedia actualmente. ¿Eh? está en, no, comedia, pero este en, en el medio. programa dándole claro. el toque como no, es. No. Para mí, no, el, comedia, tal... el comediante del año hay. tiene que ser Manolo Zuna. No, para no, mí. no, no, neto, y eso. Claro, sí. Daniel Luciano tiene que ser comediante del Para mí, de Juan Carlos año? Pichardo Jr. Daniel es muy bueno y muy versátil. No, eh, él tiene mucho talento, pero para mí, Manolo Zuna, porque Como ha digo, estado Manolo en el Zuna. programa de radio, <ríe> que se reactivó de nuevo Manolo Zuna. Que una que Son dominaciones tanto para el año 2019, para la, el okay. que se año 2020. Y, para, y de los nominados de 2020 para este año 2021. O sea que hay más nominados aparte de esos que están ahí. Ok, sí. Seguimos, Néstor. Ah, locutor. Espérate, espérate. Okay. Antes de eso. Antes de eso. Hay unos comediantes en las redes que están poniendo unos números feos. Claro, claro. Y si no toman en cuenta ese renglón, porque hay gente ahí que ha revolucionado la comedia, incluso hacen una comedia sí, un, sí. Eh, tipo parodia y hasta con muñequitos, con animaciones, que están poniendo unos números, que gracias a Dios, Facebook, y YouTube, lo ponen ahí lado los números, para que tú no te hablando acá que en la televisión eso no se ve. Fero, claro, ¿no? eso, ¿Eh? eso es así, tiene ¿Cómo se razones? llama el, el calvito que le nació un hijo ahora, que tiene una muchachita, que le mete a la familia entera en la comedia? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo llama? <risa> y otra cosa, <risa> <risa> otra cosa. No, mira, mira, mira <risa> va, vamos a seguir, que el tiempo es oro. Dale. Vamos a seguir. Lo que papi guanta. pasas? <risa> <risa> <risa> Locutor... Del año, locutor del año. Atención, Camila. DJ Gordy. Du, duro. Luis Nicorporán. Loedi Edi Valerio. Joana Valenzuela. Milagro Méndez. Ahí está. Locutor. No, no, no. no. Locutor De no, YouTube. No, no. Tiene que tener carnet de locutor. Seguimos, seguimos. Ahí yo pienso, Luis Nicorporán. Claro. Ahí. ¡Ay, ¡Youtuber no del año! ¡Ay, ay, ay! Papi ay Juan, ay. atención! ¡Ay, ponme un chiquita, Ricardito! ¡Yuan, <ríe> un cuchillo sacó! <ríe> ¡Youtuber del año! ¡Carlos Durán! Muy, ¡Muy duro! ¡Muy duro! ¡Yarisa Rodríguez! ¡No sé quién es! Eh. Muy buena. No sé quién, no sé buena. quién es. Tampoco. Yo sí sé quién es. Muy sí, buena. ¿Quién es bueno. ella? Yo sé quién es Capricornio. No, no, no, no espérate, mira, ella está ella? en el área de YouTube desde el 2015. Es una chica muy buena de Santiago. Entonces ella inició haciendo tipo blogs de viaje dentro de nuestra cultura. O sea, turismo interno. Okay. e Incluso ya le invitó Luis Abinader junto con esta chica, la More. Y toda esa gente de Doctave a participar muy buena, muy versátil. Pues, ¡Ey, ey, pero, ta, ta, hey, pero hey, está bien, Camila! Eh, ¡Amiga de ella! Eh, ¡Amiga va. de ella! <risa> pero ojalá, está bien, está bien. Ojalá, ojalá. está bien. Añadir a eso, Añadir a eso que Yaritza, en un, ella, en un video, ella fue a Perú y prácticamente tuvieron que llamar a la policía de tanta gente que fue a ver. ¡Claro! Eh, ahí, hay, ahí, ahí está. está. <risa> la amiga, la amiga de Camila, Yaritza. La amiga de ella, está bien. No la conozco, pero... Santiago Matías. Sergio Carlos. Adolfo Lora. Hey, duro. No. Adolfo, duro. Es, ya estamos muy monótonos, igual es que le demostremos lo mismo. Lo no el experimento Ay. social. Ay. No, no, no. No, que es una social, vaina. Pero que él tiene que salir ¿Quién es Adolfo Lora? Adolfo Lora. era el tipo como Am era Am Carlos Durán antes, pero inventó su en la calle. Él le quitó, la, él le quitó la corona a Carlos Durán. Hay que la verdad que decía Adolfo, Adolfo Lora, sí, es el chamaquito duro. Amable Dios. Se que la sí. quitó a Carlos Esa Durán. Esa es la coyuntura mía cuando tú no vienes a. Muy duro amable. el chamaquito, muy duro. Claro. ¿Y por qué Capricornio no está ahí? Ese es el huevo de del año. De ese, era, ese era otro tema. El huevo del año de, no, de los profesionales. Tiene que explicar, tiene que explicar no aplicó, a Croarte qué pasó que ese muchacho. No está porque el número... Doctor Natra no está ahí. El doctor tampoco. No está Chico Sandy tampoco, con los personajes. Claro, muchas personas. Bien, bien, eh. Bien, la familia. En no verdad, están. Chico Sandy. Un huevo. Claro, claro el, el doctor. Sí. Claro. sí, Programa digital del año. Programa digital. El show. <risa> El programa digital del año. El show de Silvio Mora. Hey, duro, duro. Me gusta no, la no, entrevista. No. Sí, sí, Neto. No duro. No, no lo Entrevistando a no los merinos No, los no, no, pero yo no leí. William Ramos TV. Duro también. No, pues ese es el tío tuyo. ¿Eh? Yo no conozco. ¿Tú, tú, no, tú no conoces a William Ramos, no, eh, no, William un, Ramos un, un hombre que. Ha, un turismo interno. No, no, ah, pues tú, ¿tú no conoces a, la, a. A Yarisa. A Yarisa el Turismo Interno. Ah, paquia, no, no, pero William Ramos es una, una vaina. Para. William Ramos es una realidad. No, que no, es ah, el país. Pero, pero y Yarice Rodríguez. No, la copo pues, yo no veo. Usted la conoce, real. Levanten la mano quien conoce a esa muchacha. A Rodríguez, Rodríguez. Usted la conoce. Usted, no, usted. ¿Tú no conoces a William Ramos? ¿Usted conoce a William Ramos? Ey, ey, pero el tío tuyo, ¿cómo no se sé? ahí, ahí. No, William culo, Ramos, William te Ramos, ves, Ramos ¿eh? cuidado en esto. En un turismo interno. Zumbando ¿no? con Manolo Osuna. Sí. Ah, pero sí. que a la mala que bueno. quieren meter a Manolo Osuna. Ah, Zuna, pero que Manolo está los números, ¿eh? Pero qué tú quieres? Ah, eso está vale, demostrado. Es, que atención, es un hombre. tipo decente, ¿claro? hace su, su comedia bajo los reglamentos limpios, no usa ningún tipo de mala palabra, ningún doble sentido. Entonces está metiendo con dos programas. ¿No entiendes? Y mañanero, él le da otro toque. ¿No entiendes? Con, con la, la discusión, la forma jocosa. Oye, este la mesa de Duct Tape. ¿Sale? Eso de los popis. Es, yo lo conozco. Eso es popis. Se pasó, Uy, se bueno, pasó una no. Usted para lo conoce, pero no es popis. No, soy, Usted no, no es popis, yo. No me quiera colar para <ríe> allá. Villalona, hágame el favor. Oye, la mesa de Duct Tape. ¿Qué es esa vaina, compañero? Es un programa tipo Chelcha de popping, haciendo el tipo shot. Exnovio todo eso. Hacen juego de sí. verdad sí. shot entre novio, mejores el show, el amigos. Ella no conoce No, no, no, tú, tú, no tú sabes. Explícame yeah, yeah, yeah. Tú sabes shot, tequila. ¿Qué es ah, shot? Ah, ok. Ah, ah una claro. Eso no, es mucha es y tú es shot Vamos a tener que dar clase de inglés. Shot. Señores. Y, y Vladimir Jaques es muy duro. Muy, muy bueno. Duro, muy, duro, muy duro. Sí. Muy bueno. Es duro, Vladimir Jaque. Para mí, de todos ellos, claro, yo, cada uno ellos, ellos tiene su verdad, su calidad, su estilo, sí. su número, pero para mí los Jaques Sí, Vladimir Jaque es duro. artista <risa> Urbano <risa> del ah, <bro>. Año. Un <risa> hmm. insuperable. Like, like Escúchame, <risa> me si estoy creo. El alfa ¿Cómo ya. Super, ¿Cómo lo insuperable? ¿Qué es lo insuperable ahí? Que el Oye, espérate. El alfa. Nene la amenaza. Duro, duro. Chimbala y musicólogo. Chimbada, chimbada, chimbada, chimbada, chimbada. Está fuerte, Eso la de 2020. 2019-2020. Es eso. Ah, pues ahí se le llevan Nene la amenaza y con la colaboración con Wikalif Internacional. Y es por eso. Es por eso. Es que por debajo del alfa no puede haber nadie eh, eh, no. Familia No puede haber <risa> No hay nadie. No hay, eh, no hay. ¿Y si por los números, Para mí no, por no, Ah, pero espérate diligencia. Artista Urbano 2019 Aquí viene el mío El alfa Don Miguelo, Chimbala, Roche y Heredé, secreto ¿En el 2019? En el 2019. Ah, pero eso hace, hace, hace dudas. No, es Don Miguel. No, no, para mí. No, no, Don Miguel. No, Miguelo, Miguelo, no, Don Miguel. No. Don Miguel, es por ahí. ¿Y qué fue? No hiciste nada. Por tanto. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Tranquilo. No me lo toquen ahí. <risa> claro. Ya, ah, pero ahí. Bueno, ese, ese, me, ese me curó pero el a mí. No fue en el 2019, fue en el 2020. No, en el 2019, entrando en 20, la pandemia. Colaboración del año. Ojo con ese. Ojo con esto. No, del, del, del. Ella ya me olvidó. De, de, de, de, de. Omega y, y caliméter. <risa> el juidero, bulín y chimbala, ¿ya? Se la ¿Ya? rompió. Dame luz, tener equipo contra Mega, Nuestro sí, amor, sí. Romeo, vale, bueno, nada de bulín. Bulín. ¿Bulín? El, ¿El, tema, claro. el tema de la Navidad y de Año Nuevo en República Dominicana en medio de la pandemia fue la... ese tema de bulín con chimbala. Sí, Realmente. ya señores. La señor, revelación es... del año, la revelación del año, falta la revelación. La Rosmaría, que con el Crazy Nino freestyle y un talla inmense que nunca lo he escuchado. Oh, yeah. <risa> la Rosmaría, <risa> la Rosmaría. Re claro. revelación. Ya llamo. Ya, y y artista o agrupación destacada en, en el extranjero. Romeo Santos, Natina Tacha, Cardi B o Vicente García. Ay, vi. Mira, pero eso está fuerte. Está fuerte, pero yo me voy más por Natina Tacha. Na, Nati, Cardi B. Nati, Bí Nati. Cardi, no, no, pero Cardi B. Cardi B. Se sabe por la Chelsea en Los Life y eso TikTok haciendo los memes. Pero Nati, si hablamos de contenido de número, es ella. Yo eh, pensaba que te la venía suave. Y la ha tirado su casioncito también. Claro, claro <risa> señores, vamos a dar eh, las redes sociales donde te pueden seguir. ah sí me pueden seguir en Instagram como merejo Sánchez K. Rayita abajo. Ahí repite, lo repite. Merejo Sánchez K, rayita abajo. Me pueden seguir también, arroba Neto flow 56 sin S. Neto flow 56 en Instagram. Sígame que yo estoy dando hasta 200 pesos. Porque me sigan por acá. <risa> neto Flow 56. <risa> Adelante, familia. Mi gente, lo pueden seguir en mi plataforma de la familia musical, tanto en Instagram, YouTube y mi Instagram personal en saldo Estamos activos ahí, no doy el dinero, pero. Por ahí. Señores, esto es hasta mañana. Ya es Ay, dile aquí. Al lobio lo veo. Al lobio aquí. Muñecame.